Hermano, ya, la cagaste, perdiste tu oportunidad, no le insistas más. Ella es una mujer muy hermosa para que esté con alguien que no le conviene. Una mujer así de hermosa se merece a alguien que la ame, como yo. No, es que ¿sabes qué? Gracias. Muchas gracias porque si tú no la hubieras cagado, yo no hubiera sido capaz de decirle a Antonia que la amo. De la verdad, ¿creen que yo soy capaz de hacer algo así? Escuchen, yo, Antonia Orozco López, jamás me vuelvo a meter con Daniel, ¡jamás! ¡Cami! ¡Ay, ya! lo Cami, en serio, bailemos. ¿Te escuchas? Está demasiado buena esta... ¡Mari, no! No, no, no, yo no quiero esto. Yo me voy a ir a tomar aire un segundito porque si no yo... Entonces que escucho. Chimba fiesta o qué. Parece hace como dos días que no salía, ya estaba mamado en mi casa. Sí, verdad. yo nunca salgo. Hoy sí que vos y la bonita que como Se llama Mariana. Sí. Y ya la hiciste. Está buena. Es mi amiga. Amiga. Hoy. Hey, ahí tenés un con una de buena. Es que sabéis. Eh, pero míralos. ¿Eh? <risa> ¿Qué están haciendo? No, acaba conversando. Uh -huh. Niña, se nos acabó el tramo. Uh -huh. Lindo, ¿será que tú y yo podemos comprar el siguiente? Es que Cami pagó por el primero. Y nada, ¿sabes qué? es que es que es la billetera en la casa. Pues por la inseguridad, tú sabes, todo esto. ¡Ah, claro, claro! Ay, yo dejé mi bolso en el carro de Cami. Cami, ¿me prestas las llaves? Por fin. Toma. Adiós, Cami. Cami. Todo igual. Qué putas hago acá. Como si no tuviera un millón de cosas que hacer, ¿ah? Yo siempre creyéndole a ella. Yo siempre detrás de ella. Ella detrás de Daniel. Y dice: A veces no tiene ni pan, con un Si le pasa lo que le pasa es porque se lo merece. Porque yo se lo dije, se lo dije muchas veces. Y ahí, siempre. Siempre detrás de él. Esa lo no, trajo Antonia ¿Sabes dónde está? Claro, sí, ¿quiénes? Que sí, dónde está Antonia, Mariana Ay, también, espérame, yo que tenía. en serio, pues ya no soy mamá de nadie, ya debe estar por ahí Dale, dámate No, no, yo estoy manejando ¿Estás manejando? Ok, para mí, es el siglo XXI, llamó un conductor elegido ¡Azio! ¡Azio! ¡Pucha! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Antonia se quedó con mis llamas! Mi ¡Pucha! Ah. Ah. ¿Sabes dónde está? Oh, hey. Vamos. Hey. Vamos, vamos. ¡Antonia! Vamos.